La verdad que eh, trabajar de esta manera ha sido muy ilusionante, tanto para nosotros, los profes, como para eh, nuestros alumnos y alumnas. Para mí lo más valioso es de este proyecto es que permite que los chicos y las chicas eh, investiguen su gran realidad más cerca Es una manera diferente a la que estamos acostumbrados a trabajar, sobre todo en secundaria. Normalmente cuando estamos en clase, no, ir al colegio implica estar pues, las horas que tienes que estar metido en un aula escuchando pues, a un señor a señora hablarte. Y creo que da un poco de valor a pues, demostrar que el aprendizaje no es solamente mecanizar sino también se tiene que aplicar al día a día. Cuando ellos entienden por qué se está haciendo algo no lo viven como un aprendizaje que sea como obligado, ¿no? como una cosa que es que hay que estudiar para hacer, sino que lo viven como algo que está ahí, que es dinámico y que, y que, los, y que está formando parte de, de su realidad. Me muy interesante, además nos da una visión crítica de dónde faltan cosas o qué se debería hacer. Creo que es una forma interesante de motivarnos a nosotras y de hacerlo más, más interesante y divertido. El detonante fue la, la primera parte del proyecto, que era un poco despertar eh, la curiosidad acerca de... Bueno, del entorno del cole. verdad que ese detonante sí nos permitió entrar con, la, con el proyecto y ellos lo entendieron desde, desde, lo entendieron desde el principio como un juego. A partir de ahí, de generar esa curiosidad, empezamos a trabajar por áreas. Bueno, a mí me ha parecido bastante interesante porque no sabía que estuviese todo tan comunicado, o sea, todas las áreas relacionadas. Ha funcionado bien ¿eh? lo que es la coordinación entre los profes, uno ha aportado sus ideas y luego el resultado con los chavales yo creo que ha sido espectacular o sea como el resultado final y su, su conclusión a, la, a los chicos es que todos están encantados, han trabajado con, con muchas ganas en matemáticas hemos hecho más porcentajes, profesionalidad, en tecnología y imágenes hemos juntado un poco las escalas para hacer un mapa en lengua hemos muchísimas más ciudades literarias en el mundo así como en o ciudades que no conocíamos y plástica Hemos hecho un cómic de la ciudad. En física y química hablábamos pues, de lo que viene siendo los gases que hay en la ciudad, de todo. En Cómo se forma el efecto invernadero artificial y todo. Casi natural, se hace el trabajo en su parte. Y esto permite también darle un balance un, un, un, mucho más significativo a los pues, aprendizajes ¿sí? y contesto Yo creo que es llamativo como chicas y chicos de esta edad ya de madurez ¿verdad? que han demostrado los adultos decimos que los chicos, las chicas los no tienen interés eso no es cierto. Lo que hay que hacer es crear situaciones en las que puedan sacar con esa curiosidad que tienen, esa creatividad que también tienen. Y los propios chavales son los que te ofrecen un poco ese flujo. O sea, de repente pues eh, tú vas viendo que esto te funciona o que ellos, algunas actividades dentro del proyecto han sido súper gratificantes para ellos para nosotros. Actividad que por áreas, estuvimos trabajando diferentes contenidos relacionados con el eje temático y todo ese trabajo desembocó en un proyecto final entonces al final ahí en ese proyecto final volcaron conocimientos que o bien habían aprendido a lo largo del curso o bien en, en, en la parte previa eh, que se había trabajado con la EAS. Sí, porque luego los temarios de las asignaturas tenían que ver entre ellos y, o sea, con una cosa podías comprender otra de otro temario y, y ahí sobre todo en el proyecto final se junta todo y entonces todo tiene que ver Bueno, mi experiencia ha sido muy global muy positiva, claramente positiva. Yo les preguntaba que se les gustaría repetir la experiencia el año que viene y todos dicen que sí, sí, seguro. Cuando empiezas a funcionar y ellos van respondiendo, pues nosotros como docentes, claro, también te, pues te ilusionas todavía más porque vas viendo que sí, que se va produciendo un proceso.